Y para este otro ejemplo, lo que tenemos es eh, algo parecido anteriormente, la diferencia es que lo que estamos haciendo es leer un número decimal, es decir, número real con decimales, de forma que este número en concreto aquí, en este ejemplo, estamos haciendo una operación de negación, vale, pero podríamos hacer otras operaciones como por ejemplo la raíz cuadrada, vale, entonces lo que estamos haciendo es eh, imprimir el número con el, el, el signo negativo, vale, cambiando el signo al número. Bien, bueno, pues ya he subido el código, como podéis observar, vamos a ver el monitor, voy a hacer un reset, vale, entonces si pongo 105 este es el valor que envío fijaos y el valor que es devuelto es menos 10,5 vale vamos a poner menos 6 y en este caso el valor devuelto es 6 bien muchas gracias.